Mi corazón está parado hace tiempo Lo paraste tú Con un solo Movimiento Mi corazón Está parado hace tiempo Lo paraste tú Con un solo Movimiento Debe latir Porque estoy vivo Pero por mucho que escucho yo no lo siento Estoy aquí Sentado delante de tu puerta Esperando que salga el sol Eres tú Me aconsejaron no perder el tiempo Y ya ves Aquí estoy y veo que pierdo el tiempo Hoy hace un día frío y lluvioso es penoso esperar al sol, que yo espero. No creo que salga hoy, aunque no pierdo la esperanza que una nube te deje aparecer. Mi corazón está parado hace tiempo, lo paraste tú con un solo movimiento. Debe latir, porque estoy vivo Pero por mucho que escucho, yo no lo siento Tengo el mar enfrente a mí, y es hermoso Con un día gris, es casi algo triste Está esperando al sol, como yo él espera el sol del cielo, yo espero a mi amor Y seguiré sentado delante de tu puerta No puedo evitarlo, no le doy más vueltas Sigo con la esperanza de verte aparecer Ya estás muy de noche y llegará el amanecer mi Corazón está parado hace tiempo, lo paraste tú con un solo movimiento. Debe de latir porque estoy vivo, pero por mucho que escucho no lo siento.